El FP Dual de CESUR es lo más. Estudias o trabajas. Estudio y trabajo. Desde el primer día de clase. Y cobrando. Porque en los ciclos duales de CESUR empiezas con prácticas remuneradas desde que empieza el curso. Como en Alemania. Ya. ¡Qué modernos! ¡Qué pros. Hazte dual. Hazte pro! ¡Hace dual! ¡Hace pro!